Entrevista a Adolfo Antón, periodista de datos. ¿Qué es el periodismo de datos? El periodismo de datos es un periodismo de investigación que busca en grandes cantidades de datos eh, contar historias. Y estas historias solo se pueden contar, y solo se pueden buscar y tratar y analizar esas grandes cantidades de datos con herramientas informáticas que hasta ahora no disponíamos. ¿Podría indicarnos alguna investigación donde haya sido clave? Hay muchos casos de éxito y sobre todo a nivel internacional. ¿no? El más conocido con trascendencia internacional y, y propio también de España, con una gran presencia española, es el Panama Papers o los papeles de Panamá, donde Marc Abra liderando pues, el equipo de investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, pues trabajó sobre un volumen de datos no conocido hasta la fecha en una investigación periodística y con un número de periodistas de um, amplísimo, 300 de todo el mundo. ¿Qué tipos de datos son los más demandados por los periodistas? Realmente bueno, habría, habría una respuesta esta es más ambigua, ¿no? Los datos más demandados, por un lado, claro, siempre son los de actualidad. Eh, luego también es verdad que los datos que buscas suelen ser los que no encuentras. Sin embargo, hay un montón de datos disponibles, tanto en sitios oficiales, portales de datos, el Instituto Nacional de, de Estadística y, y empresas o instituciones tienen sitios con datos. Entonces, los datos más demandados eh, normalmente son los que no tienes pero también es verdad que hay muchos datos en los que buscar historias. ¿Por qué es importante que los periodistas tengan formación en datos? Bueno, realmente hay un, yo creo que hay un consenso internacional en el mundo del periodismo, en que el periodismo de datos es una cualidad, que por un lado es compleja, o sea, no es única, aborda muchas habilidades y muchos conocimientos y por otra es imprescindible para el trabajo periodístico actual y, y por tanto del, que, del futuro. Entonces es una necesidad del presente y es una necesidad del futuro investigar con datos. Háblanos de los másteres sobre periodismo de datos en los que estás implicado. En el ámbito español hay, algunas, bueno, hay varios tipos digamos, de formación. Todavía eh, no ha llegado la formación con datos como tal a los planes digamos, oficiales de currículum de, de grado de las universidades españolas, o al menos no en un, en, en, de una manera generalizada. Y por donde más eh, se ha redesarrollado esta formación académica es eh, a través de másters. Eh, la mayoría de estos másters donde se abordan cuestiones de periodismo de datos y visualización de datos, puesto que es un, una materia, digamos, eh, complementaria, dado que la visualización no solo se refiere al, al, al formato final, sino también a una forma de, de llegar a entender mejor grandes cantidades de datos, pues se ha producido esta, esta este traslado de conocimientos a los másters de una forma un tanto dependiente de herramientas. Y sobre esto, sobre esto no hay consenso, pero sí que hay distintas opciones. Eh, la opción que a mí más me gusta, sin duda, es ser independiente de la herramienta, es decir, tener un conocimiento de las tecnologías que nos permitan, pues con, a través de aplicaciones libres y abiertas, eh, trabajar con esos, esas grandes cantidades de datos para contar buenas historias. Y en el, los proyectos internacionales en los que me, me fijo, como los de ProPublica o el propio Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación o el New York Times o el Washington Post, eh, van en esa línea.